¿Qué pasa familia? Espero que todos estéis súper bien en el día de hoy Bienvenidos a un nuevo vídeo Los cómics de Fortnite ya sabéis que son parte muy importante dentro del juego oficial de Fortnite Con los cómics logramos implementar esa información que el juego no nos da siempre Así que hemos recapitulado toda la información del último cómic que ha salido ya disponible Y en este vídeo vais a ver todos los secretos que van a pasar Dentro del juego de Fortnite Gracias a lo que los cómics nos han revelado Pero antes de todo puedes dejar tu poderoso like en este video, Que eso apoya muchísimo este tipo de contenido Suscríbete al canal si todavía no formas parte de la familia Ya que estamos a punto de llegar al medio millón de suscriptores y quiero contar contigo, bro. Código Mr. Deneox en la tienda de Fortnite, eso apoya muchísimo. Así que si no tenéis código, ir a vuestra tienda de Fortnite y ponéis el código que no os cuesta nada y apoyáis muchísimo. Así que ahora sí que sí, sin más tiempo que perder, vamos con el vídeo de hoy. Los cómics de Fortnite de Batman nos muestran diferentes cosas de Fortnite, ya que la colaboración con Batman ahora ya está activa. Literalmente son cómics donde veremos partes de los mapas de Fortnite y todo eso Así que estará súper interesante verlo todos juntos Comienza la primera página del Fortnite. Comienza ahora la primera página Aquí vemos el bucle de Fortnite Están observando a Batman Y parece ser que es un activo Comienza la primera página con el bucle de Fortnite están observando a Batman y parece ser que es un archivo Donde hablan de que les preocupa Batman en Fortnite Seguidamente nos hablan de que Catwoman ha logrado salir del bucle Así que es otro personaje que ya ha estado dentro del bucle Lo único que por ahora ha conseguido salir Pero hay un problema Batman no recuerda ni siquiera a Catwoman porque él sí está dentro del bucle. Y pierde la memoria de nuevo cada vez que se reinicia la tormenta cada 20 minutos. Pero por supuesto, este sujeto se ha dejado numerosas notas para recordarle. Eventos pasados. Pero la manera de Batman es mejorar cada vez para lograr vencer a todos sus oponentes. Necesitarán algo más que el bucle... ...para lograr tener a Batman retenido. Realmente la Orden de Fortnite es la culpable de todo esto. La que es culpable de los bucles y de que todos perdamos la memoria. Pues parece ser que con Batman tendrán problemas. Se han dado cuenta de que es imposible borrarle la memoria a Batman para siempre. Ya que necesitan mucha más potencia y otros métodos para hacerlo. No es una persona normal... Es un caso totalmente especial... Además... Podría reaccionar de cualquier manera... Por lo tanto la orden de Fortnite sabe que realmente Batman es demasiado poderoso... Y demasiado listo para quedarse y no salir del bucle... Entonces ellos... Entonces hasta ellos creen que va a acabar saliendo... Es por eso que... Ahora... Batman y Catwoman... Están separados... Y uno todavía sigue dentro y el otro fuera del bucle. ¿Será que están intentando enfrentarlos entre ellos? La orden de Fortnite nos dice ahora que saben que realmente es posible que Batman consiga salir del bucle incluso sin la ayuda de Catwoman. Así que deberán estar preparados para si, por si eso sucede. Bien, ahora llegó otro mensaje justo después de esto donde nos dan las gracias. Donde podemos ver a Batman luchar contra muchas skins de Fortnite. Realmente les está dando las gracias a toda la gente de Fortnite por abrirles la mente. Porque cada vez puede recordar algo más. Ahora Batman deberá tomar una gran decisión, súper importante. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que Batman debe hacer para lograr salir del bucle? Ahora vemos a Batman luchar contra un personaje misterioso Un personaje parece ser más complicado de lo que Batman llegó a pensar Luchan y contraen una batalla entre ellos Dos donde son golpeados el uno por el otro Y la batalla acaba siendo infinita Bucle tras bucle, batalla tras batalla Se dan cuenta de que se trata de Snake Ojo de serpiente es la skin de Ojo de Serpiente la tan poderosa que está al mismo nivel de Batman. Pero parece ser que Batman debe derrotar a todos los personajes de la isla antes de que la tormenta termine para poder lograr salir del bucle. Y eso por ahora estará complicado porque Batman sabe que Ojo de Serpiente no es un personaje como los otros cualquiera y no es tan fácil de derrotar. De momento no lo ha derrotado Y de momento no puede salir del bucle Ambos personajes son tan fuertes y usan diferentes técnicas para pegarse Que es complicado que uno termine ganando al otro Son realmente como la batalla perfecta y equilibrada Así que ahora la orden de Fortnite está observando directamente A estos dos mientras batallan cada vez En cada tormenta Cada día Pensar que la tormenta se reinicia cada 20 minutos y eso es lo que tienen los dos de tiempo para lograr vencer al otro. Si se la pasan luchando jamás van a poder vencerse en ese corto espacio de tiempo, creo que necesitarán más de 20 minutos. Y es por eso que la orden está contenta porque saben que Ojo de Serpiente puede retener a Batman en todas las batallas, al menos por ahora. Siguen luchando durante demasiado tiempo hasta que realmente los sentimientos de Batman, tal y como advertimos al principio de todo el video, son protagonistas. Logran vencer al orgullo de Batman y de pronto, en una batalla, se convierten en aliados. ¡Ojo de serpiente! Iba a caer en combate. Vencido por Batman, iba a caer por un barranco, pero Batman decide salvarle la vida. Después de tantas batallas y tanto tiempo, le ha cogido cariño, es normal. Ahora los dos, si ya eran poderosos, el uno contra el otro. Amigos, ahora se han vuelto aliados. Entonces el plan de la orden de poner a Ojo de Serpiente defendiendo el bucle de Fortnite para retener a Batman dentro del bucle, ha fracasado. Ahora, la orden no puede detenerlo. El cómic avanza con que Ojo de Serpiente se adentra dentro de la tormenta mientras que Batman se queda en la zona segura recordemos que debe morir todos para que Batman logre salir del bucle entonces es como Ojo de Serpiente le da las gracias a Batman y se queda muriéndose en la tormenta logra quedarse Batman el último de la isla y ahora ha logrado salir del bucle por fin nadie lo puede observar ya que la orden solo puede controlar a los que estén dentro del bucle Y ahora es cuando llega la parte final Donde Deathstroke está, amenaz está amenazando justamente a su gran amiga Catwoman Que ahora sí recuerda de quién se trata Porque ya ha recuperado la memoria Y aquí se termina el cómic, amigos <risas> ¡Wow! ¡Qué locura de cómic! ¿Qué les ha parecido el video, amigos? ¡Qué locura! Creo que este cómic nos revelará en un futuro porque todavía no ha terminado toda la verdad de Fortnite gracias a lo que el cómic diga próximamente. Pronto sabremos muchísimo más. Y es más, ya sabemos más. Lo que pasa que no cabe todo en un vídeo. Así que familia, cuando este vídeo llegue a 1500 likes, subiremos la segunda parte. Queda en vuestras manos.